la vida de otra manera, no tendrás prisas, no hay más esperas, verás que pronto pasa la vida, verás que pronto se van los años, verás los meses pasar volando, no te das cuenta y van pasando verás la vida, de otra manera, no tendrás prisas, no hay más esperas, verás que pronto, tú y tu pellejo, se van muriendo, llegas a viejo, y no te extrañe, ponte contento, porque si llegas, es un portento, ¿eh? Verás la vida De otra manera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 Es un portento, verás la vida de otra manera. No tendrás prisas, no hay más esperas.